Me regalo una paz iluminada, un racimo de paz y de gorriones, una holanda de mieles aromadas, California de melocotones. Rendimos un emocionado homenaje a todos los caídos y a todas las víctimas, a todo el pueblo por su sacrificio y apoyo. ¡Viva la paz! ¡Viva el Salvador!